Muy buenas, soy Delta Rai y bienvenidos al canal que tuvo como Pokémon inicial un Magikarp. Vale, antes de empezar quiero, como siempre, agradeceros todo el apoyo. Cada visita y cada like me motivan a seguir grabando y es gracias a ti y a todos vosotros. Muchísimas gracias. Esta semana os quiero hablar de la historia de Nintendo. Todo el mundo conoce la Gran N hoy en día, pero hubo un tiempo en el que no fue lo que hoy conocemos. La historia de Nintendo es muy muy larga, 129 años de historia, por lo que he decidido dividirlo en dos partes, una contando el origen y otra con la historia reciente. Así, en este vídeo echaremos un vistazo al nacimiento de la empresa y su evolución hasta entrar en el sector de los videojuegos, concretamente hasta el lanzamiento de la Nintendo Entertainment System o NES. Así que, si queréis saber más de la historia de esta compañía, quedad conmigo y la vemos. Nintendo fue fundada el 23 de septiembre de 1889 por un joven artesano emprendedor llamado Fusajiro Yamauchi. Cuando fundó Nintendo, Yamauchi la concibió como una empresa dedicada a la creación de cartas Hanafuda, cartas que se emplean en diversos juegos de mesa japoneses. Poco después de su fundación, Nintendo atravesó su primera crisis. El proceso de fabricación era largo y los precios a los que se vendían, altos. Esto resintió las ventas, por lo que Yamauchi tomó medidas. Primero, bajó los precios y añadió a su gama de productos una nueva marca, Tengu, de calidad mucho más baja. Y segundo, usar sus cartas en salones de juego que movían gran cantidad de dinero y renovaban y reutilizaban dichas cartas sin levantar sospechas. Estos movimientos consiguieron levantar las ventas de Nintendo, hasta tal punto que Yamauchi se vio en la obligación de ampliar el personal. Nintendo empezaba a despegar. Con el paso del tiempo a Yamauchi le surgió un nuevo problema, su sucesor. El presidente no tenía hijos varones, así era la sociedad de la época chavales, que le sucedieran para continuar con el negocio. Así que a Yamauchi se le ocurrió concertar el matrimonio de su hija Tei con Sekirio Kaneda, empleado de confianza del presidente y que los relevó tras su retiro. Este matrimonio tampoco concebió un hijo varón, por lo que casó a su hija Kimi con Shikanoyo Inaba, otro empleado de Nintendo, matrimonio que sí tuvo un hijo varón, Hiroshi Yamauchi. Por lo tanto, el plan de Kaneda era pasar el negocio a Inaba y que pasara después a Yamauchi. Sin embargo, este plan no pudo seguir adelante, puesto que Inaba dejó la compañía y abandonó a su familia. Esto provocó que Kaneda se quedara al mando más tiempo de lo esperado, mientras Yamauchi crecía y maduraba para heredar el puesto. Durante estos años el impacto de la Segunda Guerra Mundial afectó duramente a la empresa nipona, especialmente tras la derrota de Japón. La sociedad japonesa dejó de invertir dinero en el ocio para invertirlo en otras prioridades. Para intentar reactivar el negocio, Nintendo buscó ampliar el mercado a otros países donde no se notara los efectos de la guerra, entre otras cosas como la aplicación de la producción en cadena. Sin embargo, en plena reactivación, Canadá enfermó y Yamauchi, quien encargaría el camino hacia lo que conocemos hoy en día, tuvo que sustituirlo como director general en marzo de 1949. La primera decisión de Hiroshi Yamauchi fue fusionar Nintendo con otra empresa japonesa, Marufuku, quedando así Nintendo Ltd. Tras la posguerra, el mercado empezaba a mejorar. Para aquella época surgió en Estados Unidos la figura de Walt Disney. Yamauchi vio una buena oportunidad de hacer negocio de cara al mercado infantil, llegando a un acuerdo con la compañía americana. El trato salió bien, llegando a vender 1,5 millones de cartas en 1961 y con una cuota de mercado del 80%, y poco después llegando a cotizar en la bolsa. La situación de la compañía mejoraba cada vez más y Yamauchi la rebautizó simplemente como Nintendo, junto con la forma jurídica Company Ltd que conocemos hoy en día, sin embargo las cartas Disney empezaban a perder ventas y Nintendo que dependía fuertemente del mercado infantil debido al agotamiento del público por las cartas Hanafuda, entró en crisis, esto llevó a Yamauchi a probar nuevos negocios como la venta de comida, servicios de transportes o incluso hoteles del amor, pensado en específico para parejas que querían un sitio íntimo donde mantener relaciones sexuales, ninguno de estos negocios parecía despegar. Por tanto, Yamauchi decidió seguir en la línea de mercado tradicional, pero ampliando el mercado con juegos de mesa y otros juguetes como el Mahjong, el Shogi y otros occidentales bajo la marca de Nippon Game. En 1966, Nintendo salió definitivamente de su crisis gracias a un nuevo producto, la Ultra Hand, un artilugio que servía como brazo extensible ideado y creado por un joven trabajador llamado Gunpei Yokoi, que le sirvió para ascender a ingeniero jefe. Así, la compañía se dividió en tres áreas, dos dedicadas a la creación de naipes y cartas, y la otra a la fabricación de juguetes comandada por Yokoi. Poco a poco, el sector de los juguetes fue incorporando elementos electrónicos con aparatos como el Love Tester, el Ultrascope o el Lefty RX. Llegando a un acuerdo con la compañía Sharp, desarrollaron la primera pistola de juguete que disparaba rayos de luz invisibles, pero que, al impactar en un receptor, este último reaccionaba, comprobando así que se había acertado el tiro. Este proyecto tuvo tal éxito que se llevó a cabo uno mucho más ambicioso, un simulador arcade llamado Laser Clay Shooting System. Este proyecto comenzó con buen pie, pero se vio frustrada por la crisis del petróleo de 1973, por lo que los japoneses dejaron de invertir en ocio, una vez más, para priorizar recursos importantes. Nuevamente, Nintendo empezó a perder dinero y a recibir deudas. Nintendo desarrolló entonces una nueva serie de simuladores arcade de menor coste de producción para intentar salir de este bache, como Simulation System with Gunman o Shooting Training. Por esta época, en 1972, surgió en Estados Unidos la primera videoconsola del mundo, la Magnavox Odyssey, comenzando así la primera generación de videojuegos. Las compañías japonesas como SEGA o Taito poco a poco iban sumándose a la moda. Nintendo, que ya había tomado contacto con sus simuladores arcade, decidió dar el salto a las videoconsolas en 1977, año en la que lanzaron la Color TV Game, en colaboración con Mitsubishi Electric y Rico. Esta tuvo cinco variantes, Color TV Game 6, Color TV Game 15, que es la que vemos en Ayudante en la saga Super Smash Bros, la 112. La Block Breaker y Computer TV Game. Esta, la primera consola de Nintendo, fue todo un éxito por su bajo precio y por las diferencias de su versión del Pong con las de sus competidoras. Esto llevó a Nintendo a permanecer en este mercado, e incluso a comenzar a desarrollar sus primeros videojuegos, siendo el primero Computer Otelo como máquina de arcade. De hecho, los primeros títulos propios de Nintendo se movieron por las salas recreativas, en 1981 llegó una máquina nueva, ideada y creada por un novato de la empresa llamado... Bueno, no sé si os sonará realmente, pero igualmente lo mencionaré. El novato se llamaba Shigeru Miyamoto. Esta máquina fue un éxito rotundo, tanto que otras compañías la adaptaron para sus propias consolas, fuera o no con licencia. Por cierto, esta máquina se llamaba Donkey Kong. Al mismo tiempo, Nintendo experimentaba con una serie de juegos electrónicos portátiles. Las Game Watch. Cada máquina contenía un juego que se mostraba en pantallas LCD. Estas pequeñas consolitas minimalistas fueron las primeras en utilizar la cruceta que hoy en día damos por sentada en todos los controles. Las Game Watch gozaron de buena acogida, pero Nintendo, que siempre se ha caracterizado por ese espíritu ambicioso e innovador, quería ir más allá. El lastre de las máquinas Game Watch era que solamente soportaban un juego. La idea de Nintendo era, pues, fabricar un aparato que permitiera jugar cómodamente en casa y que permitiera que fueran llegando nuevos juegos de forma regular, sin necesidad de comprar una nueva consola. Así, el 15 de julio de 1983 salió a la venta la Nintendo Family Computer o Famicom, mejor conocida como Nintendo Entertainment System, NES. Así, Nintendo se consolidó en el mercado de los videojuegos. Este ha sido el origen de Nintendo, pero la historia reciente la dejo para el próximo vídeo. Venid la semana que viene para ver la historia de las consolas de Nintendo desde la NES hasta la actual Switch, y muchas cosas más, por supuesto. Espero veros, hasta pronto.